Este es uno de los sitios más representativos aquí de Hanoi Es una calle donde el tren pasa entre las casas La gente se sienta al frente de la casa Al frente queda la vía del tren se Pueden ver la abuelita Cocinan Bañan a los niños Queman billetes para sus antepasados. Cuelgan la ropa. Pueden hacer su vida diaria hasta que llega el tren. Recogen todo corriendo. El tren pasa. siguen su vida como si nada